Hola, bienvenidos a este nuevo video. Como sabes, estamos haciendo una serie de videos acerca de confección. Vamos a empezar desde lo más básico, cómo empezamos a confeccionar, cuáles son los materiales. Vamos también a hacer más adelante algunos proyectos. Entonces, debes estar muy atento a esta serie. Ahora, hoy en nuestro video lo que vamos a hablar es cómo podemos iniciar a confeccionar. Así que no te pierdas este video. Bueno, el primer consejo que te doy es que empieces a escoger un proyecto sencillo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando empezamos a confeccionar siempre está el miedo de uy, no sé, no sé cómo manejar la máquina o uy, no tengo máquina o uy, pero crema, pegar una cremallera o pegar unos botones. No, entonces como que uno dice uy, no, esto puede ser un poco complicado. Por eso yo siempre te recomiendo si estás en ceros de confección, trata de seleccionar tu primer proyecto, un proyecto que sea muy sencillo. Puedes hacer, por ejemplo, un cojín o, por ejemplo, una falda que no requiera ponerle algún cierre o cremallera, como una falda circular, con algún caucho, por ejemplo, eh, o un forro para tu celular, por ejemplo. Tienes que escoger un proyecto que sea muy sencillo para comenzar. Ese sería el paso número uno, escoger un proyecto sencillo. El segundo es, tienes que conseguir los patrones o los moldes de ese proyecto. Entonces, por ejemplo, si vas a hacer un forro para tu celular, simplemente puedes tomar papel y lápiz, colocar el celular y empezar a hacer un molde. Vas a tener en cuenta toda la medida exterior calcando el celular y vas a tener en cuenta una medida de profundidad, haz de cuenta que estás haciendo una caja o incluso podrías hacer un forro muy muy sencillito simplemente como tipo libro para coser por un lado, coser por el otro. ¿Listo? Pero si de pronto estás empezando a confeccionar ya con un proyecto de ropa entonces debes conseguir los moldes, los moldes puedes conseguirlos en revistas, por ejemplo hay muchísimas revistas en el mercado que te pueden ayudar en este tema, ya vienen los moldes listos, solamente tienes que calcarlos y seguir las instrucciones o también puedes buscar en internet, en diferentes tutoriales donde encontrar más moldes. Incluso si quieres hacer una prenda rápidamente y como tu primer proyecto podrías calcar una camiseta o, o una prenda que te guste mucho que te quede a ti y de esa manera sacar el molde de una forma muy sencilla. El paso número 3 sería preparar los materiales que necesitas. Materiales básicos de confección serían primero pues el tejido o la tela que vas a utilizar, entonces escoge también telas sencillas ¿no? Eh, escoges la tela, vas a necesitar los moldes, hilo, aguja, puedes escoger si es a máquina o a mano, entonces podrías tener también una máquina de coser, el papel para los moldes, unas tijeras y alfileres, básicamente eso es lo que necesitas para comenzar. Ahora punto número 4, escoge telas que sean fáciles de confeccionar, muchas veces cuando iniciamos de pronto Podemos frustrarnos un poco porque el proyecto no nos queda tan bien porque hemos escogido materiales o tejidos que son difíciles de confeccionar. ¿Cuáles son difíciles de confeccionar? Por ejemplo, las sedas como materiales o tejidos muy delgados o que se resbalan mucho, por ejemplo, que como que no es sencillo coser la máquina. Entonces, para tu primer proyecto es bueno que escojas una tela, por ejemplo, a base de algodón como una etamina, una popelina, un lienzo, algo que sea muy fácil de manejar. Ahora, también muy importante el, el siguiente paso es ubica los moldes y córtalos, eh, corta la tela. Para esto pues hay varios procedimientos, todo depende del molde, si, si tienes un molde, por ejemplo una revista, ahí te van a dar como el paso a paso, pero es importante que tú entiendas cómo cortarlos, entonces generalmente y para estos proyectos vas a cortarlo al hilo de la tela, quiere decir que tus moldes los vas a poner de forma vertical hacia lo largo que tenga la tela, ¿listo? O a, más bien hacia donde veas tú el orillo de la tela, que ese es el hilo de la tela, así vas a colocar los moldes. Siguiente, practica tus costuras. Básicamente, cuando estás empezando, vas a utilizar una puntada recta o en algunos casos también una puntada en zig-zag. Esto es de práctica. Puedes tomar incluso un papel, practicar sobre papel o sobre otro tipo de tela para que veas cómo las costuras van de forma recta, ¿no? Y para que también vayas cogiendo la experiencia con la máquina. Si estás a mano, muy sencillo, practica en pedazos de tela cuál es la puntada que vas a utilizar pero siempre pensando en eso. Estás aprendiendo, vamos a practicar y cada vez será mejor. Para esto, y recuerdo, esto es un dicho que mi abuelita me decía, siempre echando a pique se pierde, eso era lo que ella decía. Entonces es así, realmente tenemos que estar practicando mucho y ver cómo vamos aprendiendo. Ahora llega el momento entonces de la siguiente etapa que ya sería confeccionar tu proyecto. Para esto vas a necesitar un concepto muy importante que se llama el orden operacional todas las prendas o todos los proyectos que hagamos en confección van a tener un orden específico para confeccionar. Entonces, esto depende mucho del proyecto. Si estás haciendo, por ejemplo, eh, un proyecto de una revista, una camisilla, en la revista te van a indicar, bueno, primero vas a, a poner una costura de zigzag en los costados, luego vas a unir en línea recta los costados, luego los hombros, luego si ponen las mangas, como que todo tiene un orden, entonces trata de seguirlo. Y lo último, sigue practicando. Una vez termines tu primer proyecto va a ser muy satisfactorio porque vas a decir, este forro lo hice yo o esta falda la hice yo. Entonces eso es maravilloso, es una gran satisfacción y lo que sigue ahora es comenzar a crear más proyectos cada vez con un nivel de dificultad más alto. Eso te ayudará también a conocer, a ver cuáles son los retos que tienes, vas a empezar a conocer los diferentes tipos de telas y bueno, va a ser un proceso muy, muy lindo. Cuéntame si es la primera vez que te vas a afrontar a la confección o si ya has confeccionado antes y déjamelos en los comentarios, me encantaría leerte allí. Recuerda que vamos a estar teniendo diferentes eventos virtuales y presenciales para consultarlos y para registrarte siempre debes ir a diagonal agenda allí te puedes enterar y te puedes inscribir a todos nuestros eventos. Espero entonces que este video haya sido muy práctico para ti y que puedas empezar tu proyecto de confección muy pronto. Un abrazo.